Hola bienvenidos a este vídeo de 3D Network Made Simple eh, En este vídeo bueno, vamos a pediros eh, un poco de cooperación a la hora de esta network que acaba de nacer que va a ser una network que se va a encargar principalmente de canales pequeños y medianos en la cual no tenemos muy claras, o sea, no podemos decir aún cuántas visitas van a ser las mínimas para poder trabajar pero eso supongo que en torno a las 50 podréis ir partners con nuestra network eh, ¿Cómo podemos continuar con este proyecto? Pues mira, eh, podéis hacer visitas a los vídeos porque tenemos que conseguir este mes 20.000 visitas para que nos puedan ayudar a, con la network, ¿vale? 20.000 mínimo. No os puedo avanzar muchísimo más sobre lo que va a ir esta network. Esta network la he creado por descontentos con otros networks y que creo que podría ayudarnos a, a llegar a más público. Y que ese público pues pueda trabajar de una manera mejor a todos aquellos creadores de contenido que crean que pueden trabajar de una manera mejor. Esta network está dirigida, como ya he dicho, para los pequeños y medianos canales, también para los grandes, si ellos quieren. No os voy a puedo decir ni cuántos porcentajes, ni nada, porque aún no hemos realmente firmado con ninguna network, o sea, con ninguna gran network. Nosotros pretendemos ser una subnetwork de otras networks eh, Voy a estar haciendo directos durante toda esta semana para ir reclutando gente a, a este nuevo proyecto tan importante que tenemos entre manos. 3D network made simple. Es una network que espero que llegue a muchísima gente Y que eh, este vídeo Darle a me gusta para que más gente lo pueda ver Comentarlo, añadirle favoritos eh, Si podéis ayudarlo Y hacerlo por, pasarlo por Facebook y tal Es por conseguir las 20.000 visitas Que necesitamos Voy a hacer directos toda esta semana, así que si tenéis alguna duda preguntarme. seguramente los directos serán de 5 a 6 O de 7 a 8, ¿vale? Muchas gracias por ver este vídeo y espero que le deis a like, comen comentéis, compartáis y visitéis unas cuantas veces este vídeo. F5, F5, F5. Muchas gracias.